Buen día, buen día, bienvenidos. Feliz día de la primavera. Arrancando una nueva jornada de Al Día, el informativo de la televisión universitaria para compartir eh, informaciones que tienen que ver aquí con el ámbito universitario y por supuesto lo que ocurre en la sociedad. Así que mucho para compartir en la jornada de hoy y en los siguientes programas eh, también porque estuvimos produciendo... Eh, bastante últimamente los distintos grupos de la televisión universitaria con producciones especiales, notas especiales, así que vamos a ir compartiendo. Estate atento a través de las redes sociales, también ves nuestros contenidos y por supuesto en la página transmedia.unam.edu.ar, a través de la Mediateca y también en streaming nos ves en vivo. Para el día de hoy, algunas de las notas, entrevistas que vamos a ir compartiendo. Eh, vamos a, a hablar con el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Tienen muchas actividades últimamente, talleres, por ejemplo, el taller de salud mental, muy pedido eh, por los estudiantes. Eh, están poniendo mucho énfasis en el trabajo del taller de salud mental, así que entre este tema y otros vamos a abordar, vamos a charlar con Cristian Garrido en unos instantes nada más. Por otra parte, también se trata de un taller, tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, algo que están trabajando fuertemente en, esta, en este ámbito de la, de la UNAM, desde la Facultad de Ciencias Económicas, eh, un taller que tiene que ver con esto y nos está visitando eh, uno, uno de los representantes de este taller, así que Mariano Rofe, eh, así que vamos a charlar con él también con respecto a este tema. Y eh, el segmento, como todos los miércoles, de Cultura Vial con los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Educación Vial de Garupa, nos vienen a visitar dos chicas nuevamente aquí a piso, así que vamos a compartir estos y otros temas más. Después de una pausa ya venimos. Continuamos aquí en el informativo y hablamos en la apertura de un taller eh, acerca de las ODS y para todos aquellos que no están muy relacionados con este tema, lo tenemos aquí para charlar eh, unos minutos sobre esta temática. A Mariano Rofe, él es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y en el marco de esta unidad académica se, van a, se va a estar desarrollando este taller de ODS. Así que ya te saludamos. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Florencia, un gusto y primero agradecer antes que nada la posibilidad de estar en este espacio al señor Hugo Quintanilla y también a, a ustedes y a todos los, los que están en el piso. Y bueno, en esta posibilidad lo que, teníamos que, lo que teníamos pensado hacer era comentar un poquito acerca de qué se trata el proyecto ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Este es un proyecto que va a tener este, 12 meses de ejecución. Y eh, contempla todo lo que es la Universidad Nacional de Misiones. Es decir, que están en, dentro del proyecto las seis facultades, las dos escuelas y también rectorado. Uh -huh. Entonces, estamos trabajando fuertemente también con la doctora Marina Quiroga, que es parte partícipe de este proyecto, digamos. Y tenemos un referente por unidad académica. Eh, con esta persona estamos charlando, estamos en contacto permanente y este, coordinando las diferentes acciones que vamos a tener en el proyecto. Una de ellas es los talleres, uh -huh. que eso justamente era la posibilidad de venir hoy para comentar y que se empiece a charlar ya en toda la universidad acerca de estos talleres. Van a ser tres talleres, talleres van a ser virtuales de dos horas y van a estar abiertos a los cuatro claustros, es decir, docentes, no docentes, alumnos o estudiantes y graduados. La idea es que todos puedan participar y sumarse. Esta es la primera actividad que tenemos y después el proyecto también contempla una segunda actividad que ya es un este, relevamiento de acciones que vamos a contar con becarios en cada una de las unidades académicas, escuelas y rectorado. Dónde se va a recopilar, vamos a sacar una foto, digamos, de qué se está haciendo en cada unidad académica. Si bien cada unidad académica ya vino trabajando anteriormente con los ODS, vamos a empezar a fortalecer estas acciones y por ahí las que no tenían actividades referentes a los ODS, también incorporarlas, ¿no es cierto? Así que esa va a ser la actividad más fuerte también, la del relevamiento de acciones. Luego de ese relevamiento de acciones, que se va a hacer en cada unidad académica, Vamos a este, clasificar todo lo que se esté haciendo, hacer un diagnóstico y un mapeo, es decir, sacar esa fotito y ver qué hacemos en cada una de las unidades académicas. Y después, a partir de eso, generar una serie de indicadores que nos puedan servir a nivel universidad, es decir, a todas las facultades, a todas las escuelas de rectorado, para poder empezar a, a hacer acciones específicas que nos lleven a lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Ajá. Entonces, la idea es charlar de eso, difundir esta idea y este, buscamos que... Todos participen, ¿no es cierto? Porque no sirve que nosotros nada más estemos impulsando el proyecto, sino que se tienen que involucrar los estudiantes, los graduados, los no docentes y los docentes. Uh -huh. Es decir, porque tienen que hacer acciones en conjunto. Uh -huh. Entre todos tenemos que este, impulsar este proyecto para que la universidad se pueda acoplar y empezar a aportar su granito de manera en los temas referentes a los ODS. Uh -huh. ¿Y qué son los ODS? ¿Cómo surge esto y de dónde? Bueno, esto es de la Agenda 2030 de la uh -huh. ONU, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, en 2015 ya se planteaba, si no me equivoco. Y los objetivos son 17. 17 uh -huh. objetivos de desarrollo sostenible. No voy a hablar de cada uno porque no, se claro, va a tornar... pero este... de manera general para, para entender un poquito el contexto. Exacto. Son 17 ODS. El primero va desde la, desde la pobreza mundial hasta la generación de alianzas estratégicas que tengan que ver con la posibilidad de vincularse con organizaciones del medio uh -huh. para generar trabajo articulado y perseguir justamente el logro de esos ODS. Estos 17 ODS... Objetivos de desarrollo sostenible tienen a su vez 169 metas. Uh -huh. Es decir, que es un amplio espectro, digamos. Nosotros vamos a tratar de abarcar algunas cuestiones y tratar de empezar ya a hablar de este tema en la universidad y colaborar con el medio uh -huh. y darle esa, esa impronta a la universidad para caracterizarnos uh -huh. como una universidad sostenible. Bien. Y cuando hablamos justamente de universidad sostenible, eh, sería colaborar con estos objetivos para, por ejemplo, tratar de erradicar la pobreza, colaborar con el medio ambiente, cuestiones así, ¿no? Exactamente. Ajá. Bueno, tenemos la pobreza, después la economía, digamos, el consumo responsable, el respeto por la vida marítima, respeto por la vida terrestre, es decir, son 17 veces muy sí. amplios, digamos. Nosotros en el proyecto obviamente no vamos a poder abarcar todos, Es eh, 12 meses de ejecución, pero sí vamos a tratar de hacer... Cuestiones específicas. Vamos a empezar claro. con los talleres uh -huh. para que se empiece a charlar de tema otra vez. Y también aparte en la FC, en la Facultad de Ciencias Económicas, estamos ya charlando con otras organizaciones del medio para ver si eh, implementamos la separación primaria de, de, de desechos. Uh -huh. Que eso es algo que no se hace todavía en nuestra facultad. claro eh, Y esto eh, enmarcado más allá de que... Eh, apunta a los ODS, digo, esto surge de la Secretaría de Políticas Universitarias a nivel nación, ¿no? Exactamente, la uh -huh. SPU es la, la organización oriente que manda los fondos uh -huh. y esos fondos los vamos a administrar desde la UNAM, pasan a la FCE y se van a administrar para el proyecto que igualmente se maneja desde la FCE pero todas las facultades, las escuelas están en, dentro de ese proyecto. Y este proyecto involucra actividades de eh, vinculación con el medio, digo, la universidad en la sociedad hacer eh, cosas, digamos, en la praxis o, o queda en el marco de estos talleres, digamos? Queda en el marco de estas actividades que te comenté, los talleres uh -huh. primero, después el relevamiento de información, uh -huh. diseño de indicadores, y es el puntapié, digamos, como son 12 uh -huh. meses de ejecución, es el puntapié para que después podamos empezar a, a aspirar también como universidad y cada facultad uh -huh. en particular a otros proyectos que seguramente van a venir, uh -huh. para que se empiece ya a avanzar sobre el tema. Uh -huh. Pero queremos establecer una base ponernos todo al mismo nivel, sí. algunas facultades ya hicieron cosas, otra por ahí no tanto, entonces trabajar todas en conjunto uh -huh. y a partir de ahí vemos qué hacemos a futuro también. Uh -huh. ¿Es la primera vez que se hace algo así? Eh, a nivel en la de universidad? Eh, sí, sí, sí. Cada unidad académica ya hizo serie uh -huh. de talleres por ahí, cuando nosotros elaboramos este proyecto vimos los antecedentes, cada una tenía sus aportes, digamos, talleres este, híbridos sí. o talleres virtuales o encuentros físicos también en la propia unidad académica. Pero acá la idea es, justamente, hacer estas acciones uh -huh. y a partir de ahí también es el puntapié de, para elaborar una guía de buenas prácticas acerca de los ODS, que es un manualcito, digamos, con actividades, actividad 1, tal, tal cosa, actividad 2, tal cosa. Pues son actividades por ahí que se hacen sí. normalmente en el día a día. Sí. Eh, por ejemplo, apagar la luz cuando se termina de dar una clase, este, el consumo responsable, digamos, apagar los, los equipos de aire acondicionado uh -huh. también, o el tema de las impresiones. O sea, abarca muchísimas uh -huh. cosas. Por ellas se están haciendo algunas pero por ahí no se conoce que forman parte ya de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces darle un poco de impronta, elaborar una guía de buenas prácticas y que esa guía sea para la utilización de todas las, uh -huh. las universidades. Uh -huh. Obviamente, de todas las facultades, perdón. Obviamente cada facultad tiene... Eh, competencias específicas también dentro de esos 17 ODS. Claro. Yo estoy en Económicas, por ahí Exactas tiene otra parte, uh -huh. por ahí Ingeniería tiene otra parte. Uh -huh. Cada uno Eso. con su especificidad. Exactamente. Eh, Mariano, y bueno, los estudiantes vienen trabajando ya en proyectos similares, uh -huh. ¿no? Eh, aplicados a la comunidad, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, en la parte de nuestro proyecto vamos a contar con estudiantes, uh -huh. que es una buena iniciativa, digamos, para que se empiecen a sumar a este proyecto y empiecen sí. a concientizarse. La idea de los talleres también es sensibilizar a la comunidad, digamos, uh -huh. por el que no escuchó, este, que empiece a escuchar eh, los ODS y que empiece a aportar también. Uh -huh. Vamos a contar con nueve becarios y estos becarios van a, van a ser estudiantes avanzados, que tengan uh -huh. conocimiento también de los ODS, se van a tener que empapar sobre la temática uh -huh. de los ODS uh -huh. para que su aporte también pueda ser más significativo dentro del proyecto cuando relevan la información. Claro, bueno, ustedes dentro de la Facultad de Ciencias Económicas tienen, por ejemplo, eh, el PATEC, las PYMES, el trabajo con, con la comunidad, que es muy importante también eso. Exactamente, bueno, sí. yo formo parte del PATEC, Ajá. estoy dentro de la incubadora de emprendimientos productivos de base uh -huh. social, Incubas, sí. y ahí tenemos una serie de actividades también eh, que tienen que ver con la asesoría para emprendedores de locales, de, acá uh -huh. de posadas y de misiones también en general. Y también estamos organizando, de paso aprovecho que estoy acá, el, la segunda jornada de Emprendedurismo, Ajá. que ya en marzo, si no me equivoco, en abril fue la primera, que se hizo en la Facultad de Ciencias Económicas. Ahora el 10 de noviembre va a ser la segunda jornada, que va a ser también en la Facultad de Ciencias Económicas, en el Hall y en el Aula Magra, y vamos a contar con la participación de diferentes mesas, uh -huh. de diferentes instituciones, como la CFI, la Municipalidad, Municipalidad de Posada, Fondo de Crédito, Silicon. O sea, varias sí. instituciones van a estar ahí con su mesa, para recibir justamente también a los emprendedores de acá y brindarle herramientas, ¿no es cierto?, para que puedan este, desarrollarse en el, en el ecosistema emprendedor de misiones. Ajá. Volviendo al tema de los ODS, ¿cómo, uh -huh. eh, ¿cómo deja posicionada la universidad esto de participar y ser parte de la agenda de la ONU o lo uh -huh. que viene discutiendo la ONU a nivel mundial, no? Exactamente. Bueno, nosotros como universidad planteamos una visión de... Cuando se presentó este proyecto, ¿no es cierto?, para uh -huh. ser caracterizada por una universidad sostenible y consciente de lo que pasa en el, en el medio, digamos. Uh -huh. Entonces queremos tener esa característica como universidad. Obviamente para eso tenemos que lograr el concentro to, entre todas las facultades claro. y, y escuelas. Entonces este proyecto viene también a unificar un poco los, los criterios que tenemos uh -huh. y que todos nos sumemos a esa propuesta porque, como te repito, digamos... Tiene que ser algo que todas las facultades, todas las escuelas y rectorado también se sumen para que como universidad podamos caracterizarnos uh -huh. después este, de esa manera uh -huh. en conjunto. ¿Cuándo se va a estar realizando esto? Los talleres todavía no tienen fecha, eh, ni bien la tengamos, por ahí si nos invitan venimos otra vez sí, para, claro. para anunciar. Pero si es es el mes que viene más sí. o menos, si el mes que viene, serán en noviembre, el, el inicio de los talleres. Son tres talleres, Una, uno, vamos a empezar con uno, uh -huh. vamos a, a ver cómo, cómo estamos. Porque también vamos, si tenemos retroalimentación en esos talleres, también puede ser que nos ayude para elaborar una, un instrumento de recolección de datos que es la segunda etapa para el relevamiento de acciones en la universidad. ¿Y esos relevamientos de datos, cuál sería el objetivo? El objetivo de eso es sacar la foto, digamos. Vamos, ah. Justamente ahora estamos trabajando en ese instrumento entre todas las facultades, las escuelas y, sí. y rectorados, repito eso porque sí. me gusta que todos participen. Eh, que ahí lo que vamos a ver es qué preguntamos, o sea, uh -huh. qué vamos a, a recabar, uh -huh. qué vamos a sacar sobre esa foto, a ver qué nos va a decir, cuántos proyectos de investigación hay sobre claro. el ODS, quién es su director, uh -huh. número de resolución, o qué acciones se, se ejecutan, digamos. Uh -huh. Estamos en la construcción de esa herramienta y cuando finalicemos, ahí vamos a arrancar con el, con el relevamiento que va a estar a cargo de los becarios. Uh -huh. ¿Esto va a tener algún costo o es abierto a la comunidad? Esto eh, es abierto a la comunidad, sí. es gratuito. Uh -huh. eh, la idea es que se sumen toda la cantidad de gente que pueda, uh -huh. Queremos contar con mucha asistencia. Bien, perfecto. Así que bueno, mantenernos al tanto. Entonces cuando están por, por iniciar así damos difusión. Buenísimo. Entonces te agradezco por último lugar de vuelta por darnos este espacio y también agradezco a, a la rectora Alicia Boren que está atrás del proyecto, a Horacio Simes también y a la doctora Marina Quiroga que está trabajando fuertemente con, con este proyecto con nosotros. Bien, muchas gracias Mariano. Gracias a ustedes. Bueno, compartimos una pequeña pausa en el día y ya seguimos con más. Bien, estamos de regreso aquí en Al día, el informativo de la televisión universitaria y queremos compartir nuevamente ahora un, una nota especial que estuvimos realizando en exteriores que tiene que ver con un trabajo de extensión universitaria con un, con un profae que es, eh, que es un proyecto de eh, extensión, un proyecto de apoyo a las actividades eh, de la vida universitaria y sacar todo lo que se realiza en la Academia eh, para llevarlo a la sociedad, un trabajo de intervención y en este caso eh, estuvimos visitando la unidad penal número 5 de Mujeres porque allí un grupo de docentes e investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales idearon un taller para eh, ayudar a las internas eh, a producir alimentos, eh, así que vamos a compartir esta nota que estuvimos realizando.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 Partíamos de esta manera, entonces, el, la nota especial en exteriores que estuvimos realizando en la unidad penal número 5 de mujeres. Una experiencia, la verdad, muy buena para saber lo que la universidad también está trabajando en otras áreas, no solamente dentro de lo, los, las distintas unidades académicas, sino que en intervención eh, constante con la comunidad y eso eh, está muy bueno para compartir, para que todos eh, podamos saber lo que trabaja la universidad también afuera. Vamos a ir a una pausa ahora y en un ratito vamos a seguir. Ya se viene la columna el segmento de cultura vial, así que si te interesa, te, te, te decimos que te quedes eh, para después del corte y recordad también que podés ingresar en transmedia.unam.do.ar la página web donde podés vernos en vivo a través de streaming. Ya volvemos. Seguimos aquí en Al Día por UNAM Transmedia y vamos a dar el pase ahora al segmento Cultura Vial. Ya las chicas allí preparadas para un nuevo tema, una nueva edición de, esta, de este segmento. Así que le damos el pase. Bienvenidos a todos a esta emisión de Cultura Vial. Agradecemos a UNAM Transmedia y a la Tecnicatura Superior en Seguridad Vial que hace posible este espacio. Bueno, hoy, eh, como cada miércoles, nos acompañan los, los alumnos de la Tecnicatura Superior Vial y también vamos a estar mostrándole y compartiendo con ustedes, porque como saben, Cultura Vial se eh, suma a la campaña de Luchemos por la Vida, dale al peatón su prioridad, así que vamos a pedirle al señor director que pase el video y luego seguimos con nuestra invitada. En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. Luchemos por la vida. Qué bueno. Qué importante, ¿no? Esto de, de respetar al peatón. Bueno, hoy está con nosotros Patricia Areco con su compañera Adriana eh, Ramírez. Que bueno, nos prepararon un tema muy importante que tiene que ver con los tipos de distracciones eh, con los usuarios en la vía pública, ¿no? Sí. Hola, buenos días. Eh, me llamo Patricia, sí. soy estudiante de tercer año de la Tecnicatura. Y con mi compañera preparamos un tema que es sobre las distracciones al volante. Y bueno. Como eh... qué importante, ¿no es cierto?, ese tu, tu tema que, que preparaste, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, con estos tipos de, de, de distracciones, que el peatón no queda exento. Contanos uh -huh. sobre estos tres, tres tipos de, de distracciones que suelen ocurrir en la vía pública. Eh, sí, eh, están las distracciones visuales, que eh, son las que quitan la, el, la vista sería de la conducción. Sí. Por ejemplo, ir tomando mate. Uh, eh, bueno, y en Misiones, a ver, ¿quién no va eh, con su vehículo tomando mate? Nadie, me imagino, ¿no es cierto? Sí. <ríe> Somos todos responsables y no... contarnos. Y eh, después tenemos la, la distracción eh, manual, que hace sí. que el conductor saque sus manos sí. del volante. Sí. Por ejemplo... Eh, estar manejando y usar el teléfono. Y tomar la, mate. Y tomar mate también. <ríe> sí. Eh, y la, eh, la cognitiva, sí. que es cuando uno va manejando, supuestamente prestando mm -hmm. atención a la conducción, pero va pensando en otra cosa. Por ejemplo, puede estar preocupado o puede estar eh, llegando tarde a su trabajo. Claro. Y no, no, no velo. Claro, y, y viste que también nosotras las mujeres que general Bueno, también hay hombres, ¿no? No hay que, que generalizar, pero eh, somos muy pensativas, ¿no? Demasiado, creo. Y hay que tener en cuenta que esto puede llegar a tener, ¿no es cierto?, o sufrir un, un hecho vial. Muchas hay que estar concentrado a la hora de conducir. Exactamente. Sí, y el con respecto a lo cognitivo... ¿Entraría, por ejemplo, que vamos conduciendo y vamos mirando la vidriera, por el centro? Exactamente, sí. ¿Eso entra también? Eso entra también. Sí. Eh, o mirar también una publicidad. Una publicidad. Por ejemplo. Sí. Bueno, y por ejemplo también eh, suele pasar de que hay un hecho vial, ¿sí? Un accidente, Y, sí. y so, se suele eh, prestar atención sí. al hecho vial y no a la conducción. Sí, exactamente. ¿Sí? sí entonces, nuestras recomendaciones es que eh, cuando van a conducir cualquier tipo de, de vehículo, Vehicle. presten atención a su, eh, a su tránsito, ¿sí? Y también con respecto a los peatones, eh, ¿cuáles serían los, los dispositivos de, de distracciones en ellos? Eh, los auriculares, sí. el celular. Eh, o estar eh, observando... Claro, cualquier otra cosa menos su, su camino. Su sería camino. Su... Y generalmente pasa, no en todos, claro, pero en adolescentes, ¿no? Que están pensando no sé en qué, pero bueno, ahora hoy es el día del estudiante, ¿sí? son casi todos adolescentes, están en esa edad y les pedimos realmente que, que presten atención a su tránsito, a su caminar, que disfruten de lo que es el aire, sí, pero eh, de manera prudente, ¿sí? Y sin y dejar de... Eh, digamos, no hay que utilizar el celular ni el auricular, dejémoslos en la mochila, ¿sí? Ese mensaje puede esperar, pero nuestra vida no, ¿sí? sí nuestra vida es importante y sabemos que, que si tenemos eh, de alguna manera, eh, alguien nos espera en nuestra casa, tenemos que pensar sí, por ello, yo. de que tenemos que volver sanos, ¿sí? sí y salvos. Entonces, la, nuestra, nuestro mensaje es que realmente tomen conciencia a la hora de salir a la vía pública y respeten lo que son las normas de tránsito, porque eso está estipulado en la ley. Eh. Eh, en, en la ley nacional, sí. en el artículo 48, habla que está prohibido el uso de auriculares sí. eh, y de sistemas de comunicación. Claro, eso está, pero el, con respecto a, a tomar mate, no, ¿no es cierto? No, no, eso pero no. Pero se recomienda, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, eh, un, en un caso de un hecho vial inminente que un usuario está por, mm. por, por, por cometer, eh, revienta el IVAR y, y te estamos tomando el mate, ustedes ya se imaginan, ¿no es cierto?, de lo que se puede mm. desencadenar ahí. Bueno, eh, ¿tenés algún mensaje para dejarnos, Patricia? Sí, y bueno, y mi recomendación también es... Que sean prudentes, que, que la vida es una sola y que cuide, cuidarla y cuidar a los demás. siendo Qué lindo. Prudentes. Bueno, te esperamos la próxima a vos, a tu compañera y las animo a que sigan a, acompañándonos a nosotros en este espacio. Y como siempre, nosotros les pedimos a cada uno de ustedes que, que nos ven siempre, que, que respeten su vida, ¿sí? Que valoren. Y que... que para que así también tengamos un, un tránsito mucho más Tranquilo. fluido y armonioso, respeten las normas viales. Así que muchas gracias y volvemos con Florencia. Bueno. Muchas gracias chicas, Marlene, eh, por traernos estos temas y por estar siempre eh, ayudando también a, a generar conciencia en la población y también a la invitada de hoy, Patricia, eh, que se sumó para charlar un ratito. Vamos a compartir una nueva pausa ahora en el día. Recordad que puedes seguirnos en la red social Instagram y en la página transmedia.unam.edu.ar. Ya volvemos. Volvemos ante último bloque de Al Día y vamos a compartir ahora el segmento Volver a la Naturaleza con Juan Carlos Furlán, que siempre también nos está enviando material para compartir y concientizar acerca del cuidado del medio ambiente. Aquí le dejamos una nueva edición. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que nos brinda la...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 por enviar material semana tras semana. Nosotros ya estamos llegando al cierre del día de la edición de hoy. Día de la primavera, 21 de septiembre del año 2022. Cerramos de esta manera. Recordá que podés ver todos los contenidos de la televisión universitaria en transmedia.unam.do.ar, además de los canales de aire y de cable donde se replican los contenidos de aquí, de la televisión universitaria. Nos vemos mañana, que tengan una excelente jornada, una excelente tarde. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Chau, chau.